Hola familia, eh, vamos a seguir con el tuto de Godot, y eh, hoy tengo pensado mostrar aquí, ahora lo tengo apuntado, a eh, meter un poquito de, de, la, de la GUI, de la GUI, de, no sé, de la GUI, como la llamáis, vamos, del, un marcador, ¿de acuerdo? que implica añadir un elemento del tipo label eh, y actualizarlo, lo vamos a actualizar eh, un poco a pelo, directamente haciendo llamadas a al elemento en lugar de usar un sistema de mensajería o de señales que sería lo suyo pero más que nada para que veáis cómo se configura y ya nos meteremos en los temas de señales con, con más tranquilidad aunque vimos algo parecido en el primer tutorial con el botoncito que cambiaba el texto eh, aparte voy a trastear un poco la interfaz porque hay cosas como eliminar scripts y, y reasignar scripts que no, no viene en la documentación específicamente contado, que yo ya he visto, igual me equivoco y también os voy a... Ah, sí, lo que os comentaba el otro día de que me estaba peleando con la herencia, el problema es mío porque no estoy acostumbrado a trabajar con con entidades a las que le asignas scripts sino que estoy acostumbrado a hacerlo todo de manera eh, programática, todo con código, y, y me, me falla un poco la, la manera de trabajar, o sea, me falla, no, no estoy acostumbrado a esta manera de trabajar, pero me he dado cuenta viendo de uno de los ejemplitos de cómo, de cómo es la forma chula de hacer lo que yo quería. Así que vamos al lío y lo primero va a ser esto último que os he comentado. Eh, si os recordáis, yo me creé aquí un, un nodo player, aquí que tenía el script dentro y los dos players dentro. Esto es porque de manera intuitiva yo pensaba que P1 y P2 heredaban de player con el script y en fin, una cosa por el estilo. En el script de player os, os conté que que bueno, que aquí dentro lo que hacemos que recorríamos sus hijos y toda la pesca que esto no me gustaba básicamente no me gusta porque es dependiente de la estructura externa que tiene es decir, este código para funcionar depende de cómo ordenes las cosas aquí si yo cambio algo de esta ordenación, esto no funciona y si yo mañana quiero añadir algún método más a lo mejor el player 1 puede hacer cosas, el player 2 no puede tengo que añadir un script nuevo eh, no mola eh, ¿cómo, es, ¿cómo se hace esto en, rea en realidad? pues es bastante chorra eh, tenemos aquí un skill que nos gusta, que es este eh, que en realidad, en lugar de recorrer sus hijos, imaginemos que lo vamos a hacer directamente sobre sobre un player es decir, esto... no, no queremos coger los children señor Peter, Mr. Children eh, vamos a eliminar el bucle y en lugar... No y en lugar de usar player getPost tal, pues cogemos directamente a getPost bueno, podemos llamar a la función dentro de abajo, pero bueno, eh, para que veáis el cambio eh, de hecho aquí sí lo voy a hacer, en el post no porque es más cómodo, pero en el getName uy uy uy, que chillón, vaya por dios aquí sí lo vamos a poner nos quitamos una variable de en medio que no hace falta Ahora mismo, este código evidentemente no funciona porque estamos intentando preguntarle cosas a, a players que es de cada uno de los jugadores. Pero, ¿dónde está la película? ¿Qué hará esto? El player set post no, esto es set post. Lo que vamos a hacer ahora es asignar este script a los otros dos. Es que, es que de tonto que es, me da me, me da coraje y me cabrea no haberme dado cuenta. Es decir, yo ahora aquí a p 1 aquí abajo del todo viene la asignación de script, esto es lo mismo lo que he comentado de cómo asignar y eliminar el script si le dais el triángulo este... uy no... New... vale, puedes hacer un load ¿qué hacemos? pues le asignamos a p1 el comportamiento de player y a p2 le asignamos el comportamiento de player y ahora reordenamos esto de una manera más sensata, es decir, ya no necesitamos esta, este nodo genérico, que, que ni es genérico ni es nada, ni es una clase, ni, ni historias. Lo voy a eliminar, pero antes de eliminarlo os voy a enseñar, eh, voy a utilizar el, el dialoguito este de aquí abajo, ¿veis? Si ahora le picáis con un, un script asignado podéis cargar otro, eh, podéis editarlo, podéis limpiarlo, hacerlo, hacerlo único, la verdad es que no sé ahora mismo lo que es. Es posible que sea que no pueda reutilizarse por otras clases, por otro... Uf, uf. Me vais a oír decir clase un millón de veces por otros nodos. No, no lo sé, ya lo probaremos. Eh, por ahora bueno, voy a hacer un clear para que veáis el efecto. ¿eh? Ya player no tiene efecto aquí. Teóricamente ahora esto debería funcionar. Porque... O oh, no. <risa> o oh, no. Get index screen screenSize... Ah, perdón, otra cosa que se me había olvidado. Ostras, sí, esto es importante. Eh, aquí había puesto un getParent. Claro, getParent eh, cuando era... Eh, hijo de player, pero ahora que no, hijo de la gran player, ahora que no, eh, tenemos que ir más, más hacia atrás, eh, get node root uy, root juego, por lo que viene en la documentación supuestamente bastaría, o creo, yo entiendo que bastaría con poner eh, juego, pero es que no me lo pilla y la verdad es que no sé por qué. Con root juego, sí. Eh, para saber lo que tenía que hacer, en realidad, eh, me fui a, al, al script del juego y qué fue lo que... cómo era. GetPath, quizás. así si el intelligence no. Eh, GetPath. Si, si consultáis este GetPath dentro de, de, una, de un script, os va a decir eh, la ruta absoluta, la cadena de texto que es la ruta absoluta del nodo. ¿De acuerdo? Entonces, si es sencillo de ver ahí comprobar si estáis haciéndolo bien o no. ¿Por qué me está quejando aquí? ¿Y you un node know character? ¿A qué le he dado? ¿En serio? A ver. Game. Get node. Ah, ¿qué con doble comilla? Holling. hacer eso. Sí, vamos, que si no era eso, le falta el cantón duro. Antes, eh, sé que es este el fallo porque me había chistado, o sea, lo que estaba antes, es que he ido muy rápido. Eh, antes estaba puesto game eh, get parent. El get parent lo que hace es, es, es navegar en el desde el nodo en el que está, que es este, y coger el anterior el que está, del que estás colgando. Entonces en este caso el parent de p1 es player, con lo cual cuando llegue el código aquí, vaya cuando llega el código aquí, game no contiene al juego, sino que contiene al players. Entonces si ejecutamos, cuando llega el punto de ver dentro de Game, que es en este caso en el screen size, pues te dice que, que es que el Sprite no tiene screen size. Y es que screen size está definido en el juego, aquí veis, en, en el script de Pong. Así que por eso, eh, por eso falla, es decir, simplemente basta con, con corregir la ruta y hacer que Game apunte al sitio correcto. Ahora sí, ahora debería compilar, por Dios. ¡Bien! ¿De acuerdo? Entonces si os dais cuenta, ahora lo que tenemos es el, el comportamiento de las paletas. Es el mismo, es común, es este código de aquí. El comportamiento de un jugador. Y basta con asignar el script correspondiente a los jugadores. Es que me complica un montón la vida. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un reparent de esto. Recordad, el reparent simplemente para... Es como si arrastráramos, no sé por qué no tiene la interfaz de Randrop, la verdad. Lo suyo a arrancar el P2 Y... vaya, el P2, arrastrarlo Pero es que cuando le pico, lo que hace es que me lo renombra es Arrastrarlo a juego Pero bueno, P2 Lo colgamos de juego Y player, ¿qué lo hacemos? Al Arrakiri. Aquí tenemos, iréis Selected Node Tarari ¿De acuerdo? Código limpito Ah a ver qué pasó aquí, ah, vale, vale eh, otro fallo, claro, pues como ahora hemos borrado player, es lo que os decía como hemos cambiado la estructura, ahora el código falla no, no, no debería eso debería eso minimizarse en este caso como tenemos aquí el path que ya conté en el otro tutorial es que que sido una ruta muy fea claro, ahora lo que pasa aquí es que getNodePlayer no tiene sentido entonces directamente desde el juego cogemos el jugador del juego cogemos el otro jugador y desde el nodo cogemos el otro jugador, que sigue sin gustarme pero a efectos de explicar esto, pues es, es útil. ver ¿Sí? directamente al juego se le coge el jugador uno para ver el tamaño. Daría igual uno de otro. Y para ver los tamaños de los rectángulos, pues directamente de los nodos. Y ahora sí que sí, por Dios. Ya está. alejo Vamos a darle entrada a esto a nuestro amigo git. Para ir guardando el git a todo... La cosa chula que tiene trabajar con este tipo de software es que, como todo está basado en archivos de esto, eh, player eliminado, script player punto, uy, gd en cada player, es que podemos usar eh, control de versiones como git de una manera instantánea, nada más que configurando el repositorio, ¡Uy, no llega! Configurando el repositorio dentro de, de la carpeta del proyecto. Eh, voy guardando el git para ir recordando los cambios que os voy haciendo en los tutoriales y no liarme así que... fuera y ya tenemos la parte de quitar los scripts otra de las cosas que os voy a comentar es que no hay, o yo no veo una flechita aquí para cerrar el script y si le digo el segundo botón, que es lo que estáis escuchando esto no hace nada entonces si empiezas a abrir scripts aquí no sé si a lo mejor cuando haya muchísimos abiertos si aparece opciones de cerrar el caso es que con Control W lo cierras, ¿de acuerdo? Control W que es como una combinación bastante estándar de, de cerrar pestañas, pero es que no te lo pone en ningún sitio. Salvo aquí, eh, Close Control W, ¿de acuerdo? Pero visualmente no, no tiene pestañita de cerrar, ni aspa, ni nada. Para que lo sepáis y tengáis el, el workspace tan limpio como queráis, ahí va eso. Ahora, el eh, aquí. Wii, UI, vamos, los dibujitos que no son del juego pero que dan información. Eh, vamos a hacerles en así en la escena. Esto se hace, hay unos ciertos elementos que son de. de yo voy a decirle gui para, para entendernos, ¿vale? De la gui. Eh, en nuestro caso creo que era la label, vale, label es de texto. Eh, tienes el rich text label había unos cuantos más hay un tutorial es decir, un tutorial de documentación podéis buscar la documentación y os vienen explicando los tres o cuatro controles no sé si pongo aquí no. que hay más o menos eh, usuales para esto solo todos los que estén bajo control de hecho <risa> pop up windows dialog pop up dialog button check button hay un montón aquí de dialogs que de, de controles perdón que sirven para mostrarla aquí nosotros vamos a conformar con un label no, Y el label se genera aquí eh, ¿Dónde queremos el label? Pues más o menos en esta zona de la pantalla Que si no recuerdo mal es donde aparece en el Pong original ¿Cómo, cómo lo colocamos ahí? Tenéis que tener en cuenta que podemos simplemente dibujarlo y, y pegarlo ahí o hacerlo numéricamente Yo prefiero hacerlo numéricamente, aunque sea con el editor de propiedades Porque siempre te da más, más precisión en eh, la documentación hay un apartado que se llama Anchors and Sizes o algo así no recuerdo muy bien, creo que era Anchors and Margins, no sé, el caso es que te aplican estos dos estos dos grupos de controles. Es un poco lioso si no te coges un papelito y te lo pintas eh, Yo aquí voy a resumirlo rápido en que vamos a usar Ratio y vamos a usar Ratio porque tenemos que pensar que este juego podría estar en una pantalla de ordenador lo podría estar en un móvil lo podría estar en cualquier sitio entonces con Rachel lo que estamos haciendo es, es algo así como el relative. Es posición, un posicionamiento relativo. De forma que la, el ancho y el alto se normalizan. Eh, en la documentación pone que lo normaliza 1, pero yo aquí veo que lo normaliza 10. ¿Qué quiere decir que lo normaliza 10? Pues que tenéis que imaginar que todo el espacio del juego está dividido en una rejilla de 10 por 10. ¿De acuerdo? Y ahora en Left, Top, Right y, y Bottom lo que hace es que si movéis el Left... Veis lo que está haciendo. Estoy... Voy a bajar el left a 0, ¿veis? Si lo pongo en 0, el left está en el borde. Y si pongo el top a 0, está en el borde arriba. Si yo el right lo pongo en el 10, llega al final. Y si pongo el botón en el 10... Diez... Uy, me va a estafar. Anda, pues me acabo de quedar muy tonto. Pensaba que estaba normal... está normalizado por lo que se ve a la longitud más larga. Porque esto es cuadrado. Vaya, pues sorpresa que me he llevado. Pues ya lo veis, <risa> básicamente te coge la longitud más larga y la normaliza en una regía de 10x10. Pues no, no lo sabía, la verdad, pensé que lo normalizaba independientemente. ¿De qué sirve esto? Eh, eh, da igual el, el cómo lo normaliza en realidad, o salvo que no puedes posicionar en todas las posiciones y que te quedas ahí un margen, no es tampoco muy problemático. Esto sirve para, para que el posicionamiento sea independiente de la resolución de pantalla. Entonces podemos colocar... Ay, me he pasado. Hay un numerito que sería el score del player1. Duplicamos y hacemos el score 2. Y el score 2, simplemente con subir el left y subir el right, lo colocamos en el otro sitio. Si os dais cuenta, veis. Estoy pasando del score 1 al score 2. Si hacemos la pantalla más grande, da igual. Va a estar el, el marcador justo ahí arriba a la izquierda o a la derecha esto es sencillo ahora tenemos que ver cómo escribimos aquí que esa es la, la otra pelea para escribir algo tenemos que tener algo así que vamos a guardar a ver eh, vamos a guardar en game ven así una variable que que sea scores y hacer un diccionario eh, para los que no estéis acostumbrados a este tipo de datos, que si no estáis acostumbrados a la, no sé, a Python o a JavaScript en fin, ya, o incluso a .NET, o sea, casi todos los lenguajes modernos tienen diccionarios, pero yo que vengo de programar en cosas bastante más cutres, eh, no, no siempre te lo encuentras, no es un Array, que nos, es como una especie de Array en que los índices son arbitrarios y que, bueno, un Array tampoco, porque puede contener datos de cualquier tipo. Básicamente es un, un, un par, etiqueta, o sea, clave, valor. Y, tenemos, y lo definimos como una ristra de pares eh, etiqueta-valor o clave-valor. Y en este caso, pues nuestras puntuaciones serían el de Player1 vale 0, el de Player2 vale 2. Y cuando queramos referirnos a ella, Scores, pues cogeremos y le pasamos la etiqueta. Es así de sencillo. En nuestro caso, la puntuación la guardamos así. Entonces, Game... Punto scores contendrá eh, la puntuación en todos los en todos los scripts porque ya tenemos nuestro game. A ver, ¿por qué la rueda no funciona? Aquí, si funciona el get parent, lo voy a cambiar. Este es, ball, ¿vale? este es el script de la pelota. ¿Por qué me venía el script de la pelota? Porque es el que decide cuando se, se marca punto. Eh, voy a cambiar esto por el mismo de antes, que es get eh, y no de root juego. Simplemente por tener la misma línea que en el de antes y que no dependa de dónde coloquemos este nodo. Y resolve Collision Scoring. Vale, ahora en el código del, del scoring tenemos cualquiera de los dos porque la consecuencia era común, que era que la pelota se iba al centro. Ahora tenemos que dividir esto en dos: es decir, que gane un jugador. Elif. Aquí el else if es Elif, creo que en Python también, que no estoy muy seguro. El iftal, en ambos casos vamos al centro, con lo cual ahora mismo, digamos que hemos hecho una refactorización de lo que había, porque el comportamiento es exactamente el mismo. Pero si, si getPost es menor que 0, x es menor que 0, quiere decir irse por la izquierda, con lo cual el player 2 gana un punto. Entonces game scores del player 2 más igual 1. Y en este caso, game scores del player1, más igual 1. Eh, y podemos directamente escribir aquí. Esto es lo que os comentaba. A ver, eh, la pelota no va a llevar la puntuación de los jugadores. La puntuación va a estar en el score. Eso, ver, Tiene sentido hacer esto. Habría que hacerlo llamando un método para dejarlo bonito, pero bueno. En principio no... Lo dejamos así ya le factorizaremos con, con, algún, con algún patrón más elegante. Y también desde aquí, aunque me duele el alma, vamos a escribir directamente en el en el lo diré. Ay, por Dios. En el cartel, coño. Que siempre me ataco. Get node. score 2 set text y esto estoy haciendo memoria eh... creo que se entiende bien la línea pero bueno la podéis comentando básicamente vamos a coger el nodo score 2 que está colgando de juego vaya coraje que cambie y vamos a llamar a este método que creo que es el que tiene los labels para cambiar el texto y vamos a pasar la puntuación, pero como la puntuación es un entero la tenemos que convertir en cadena creo que se hacía así, si no ahora se quejará prefiero hacer las cosas eh, esperando que falle porque así muchos de vosotros pensaréis bastante parecido como pienso yo si sois programadores y posiblemente hagáis algo parecido entonces que veáis el fallo que da si falla, si no falla bueno pues es que somos todos los mejores eh, vale. Ah, vale, me tendría que hacer el draw a todo esto de. De los, de los marcadores. Es un detalle que, que me he dejado ahí sin importancia. Venga, voy a hacer el draw. Uy. Bueno, en este caso lo está haciendo, claro. El problema es que en el primer.. Eh, cuando está a cero no hace el draw. No hay ningún set test. Eh, vale. En lugar del draw vamos a pintar los dos las dos puntuaciones en el ready del pong por ejemplo del juego cuando este juego listo pues píntame las dos puntuaciones iniciales insisto en que esto está feo pero queremos una funcionalidad rápida que pase si hubiera test que pasara los test, esto lo haría y ya después vendría a refactorizar eh, not found game claro porque no eres, no eres tú Tonto soy, ala. Identifier... y dale a mular trigo. Vale, ahora tenemos ahí los dos eh, las dos puntuaciones. Veis el simple hecho de que haya añadido el código a hace que salgan los ceros. Eh, se ve feote, verdad? Se ve muy feote porque los números son pequeñitos y tal. Esa era la última cosa que quería comentar. Pero el cambio de fuente lo dejamos para el siguiente vídeo. Y, y nada, familia, nos vemos en el siguiente. Y, y dejamos esto bonito y le añadimos un par de cambios. Eh, ¡Hasta luego!